Hola. Cantinero, mesero, mesero, mesero, mesero. ¿Dónde está el mesero? Lechita con chocolate. ¡Ay, güey! Mesero, trégame, trégame esa lechita con chocolate. Tengo, tengo, tengo ganas de, de tomar lechita con chocolate. ¡Mesero! ¡Mesero! ¿Tienes ganas de lechita? ¡Ay, sí, sí! ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Borre ese comentario! Es obvio, tengo ganas de lechita. Con chocolate. Este mesero es de... Es de la taquería donde trabajaba yo O sea, sí, es que soy yo De hecho, yo soy el mesero <risa> Por eso no sirve <risa> Mesero Mesero ¿Quién le preguntó? Mesero Mesero ¿Qué chinga su madre de la América, mesero? Te voy a limpiar la boca, hijo de tu. Te voy a limpiar la boca, eh Oh, hola, Hase. Toma, toma, toma, toma. Y andar diciendo cochinadas. Ya limpié la boca. Con gusto acepto tu ofrecimiento, bebé, pero hoy no. ¿Mesero? ¡Mesero! ¡Mesero! ¿Quién le preguntó? Este vato se desanimó. ¡Mesero! ¿Dónde está la persona que le preguntó? Por favor, de una vez, tráigamela. <ríe> Su prima en cuatro. Mesero, mesero, tráigame a su prima. Mesero, <risas> sí es cierto. ¡Mesero! mesero, mesero, mesero, tráigame una coca de piña, calientita. Digo fresca. Mesero, mesero, ¡Mesero! qué chinga suma la América, mesero. Mesero. <risas> Mesero, Mesero, tráigame la cuenta. ¿Cuánto fue de la cuca de piña? Su hermana y el vato que le preguntó. Por favor. ¿Tú crees en Dios? Sí. Así que adiós.